¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, pues yo estoy feliz de estar aquí frente a ustedes Frente a este pequeño video que tengo preparado, pues la verdad, hoy me acaba de llegar un paquete nuevo Igual de, de nuestros amigos de Mercado Libre, pues bueno, es un producto que también me va, a seguir, me va a funcionar más De lo que ya me están funcionando los productos que ya he tenido como el juego de iluminación, los flashes, la, la lámpara LED, los micrófonos Y todo eso pues me está ayudando demasiado Este es un... algo que tampoco quiero decirles de, de ahorita Pero este paquete me va a ayudar muchísimo para las funciones fotográficas Así que sin más que añadir, sin más dilatación ahí que tenemos Pues bueno, siento que vamos a empezar el video Y lo estamos empezando con ánimos, lo estamos empezando con ganas Vamos allá este, amigos míos, es el producto que tenemos ahorita disponible. Bueno, no lo tenemos disponible porque yo no lo vendo. <risa> Pero sé que va a funcionar demasiado, ¿vale? Vamos a abrirlo porque tengo muchísimas ganas de, de ya ver qué es. Como todo buen mexicano rompiendo las bolsas, los empaques y todo. ¡Ah! ¡Mames! ¿Se tapan las letras. Ahí se están tapando las letritas. Godox. Vamos a abrir este empaque. ¡Ah! No manches. Pues bueno, abrimos acá. A ver. Ay Dios. Pues bueno, yo ya sabía más o menos que era realmente... Esto, amigos míos, es el famosísimo conocido panal de abeja. Pues ya les estaré explicando para qué sirve. Pueden ver esto. Realmente ayuda demasiado para suavizar todo lo que tenga que ver con luz. Este es el softbox. Todo viene en su me encanta cuando todo... ¡Au! duro! El difuminador. <risa> Difusor. Y el pequeño... SOSFUX. De Godox. ¡Uu! Uh, ¡De Godox! Padrino, ¿eh? Ya estoy bien patrocinado. Y no menos importante, oye, sí está bien robusto. Está pesadito. Es este. Y este se coloca en el... En el... trípode. Con este se ajusta. Y aquí se pone nuestro flash. Parte de acá. Se pone el flash, aquí se pone lo del tripié Y aquí tiene, por lo que estoy viendo, para cuando es una sombrilla, pues se pueda colocar la sombrilla aquí No manches, tiene, está pesadito, eh, de darse unos buenos madrazos Y aquí tiene tal parece que acceso para más flashes, o estoy loco <risa> algo tiene que servir estas, ¿no? Yo creo que sí Vamos a ver, tenemos el softbox, tenemos el bracket, difusor, panel abeja y un instructor, tenemos el instructor de, lo chido es que puedes poner diferentes tipos de flashes como está anunciado aquí, distintos flashes, este es un 3S, 360 me parece, este es un número direccional, este es un speedlight como es recién conocido, bueno como es Comúnmente conocido y tan solo miren, puedes colocar diferentes flashes eso es lo chido que sea multiusos y no solo para un estilo de flash. Y ya te explica, te da explicaciones básicas de lo que hace este. Pues bueno, vamos a la acción y dejemos de hablar. todo este equipo podemos hacer uso de un tripié de un tripied como este que básicamente este también lo puedes desmontar y montar como ya les enseñé en el vídeo anterior para lo primero ya que no lo vamos a usar ahorita y lo vamos a desabrochar de aquí es muy importante que tomen en cuenta que todos los tripies tienen que tener este metalito que tenemos aquí porque si no de otra manera no se va a poder atorar, a menos que puedas hacer mucha fuerza para poder utilizar esto Para colocar estos brackets Es muy sencillo Tenemos este Este tornillo Le podemos decir aquí Lo vamos a aflojar Me encanta esto porque está muy muy robusto de este tornillo aquí Procuren que cada vez que vayan a poner estos, Intenten atorarlo bien Como tenemos aquí Esta muestra A ver, sombra de este lado No la peguen Y este del lado contrario de este otro tornillo Para que al momento de darle vuelta Pues no choque Vale, lo voy a poner aquí Justamente están del lado contrario ya lo empiezo a atorar, un poquito pues ya se atora, ya, ya si en dado caso en algún momento necesitas girar el flash para que no tengas que estar cargando a cada ratito el tripié que, que es lo más recomendable pues ya lo desatornillas de aquí y ya sin problemas puedes girar y lo vuelves a atorar, de aquí pues ya este no lo necesitamos atorar tanto porque pues no estamos levantando el, el trípode. Ya lo dejamos así, va ahora vamos a hacer uso del, del flash Para esto pues obviamente necesitamos un flash Pues tengo este aquí, ya lo estamos viendo y todo Ya levantamos de acá hasta el punto que ya sepamos que ya está Agarre, tenemos el flash Aquí la desventaja es que si tú no tienes un esclavo, el mío es pequeño, pero hay este de esta marca y de distintas marcas para los distintos flashes que existen. También es importante que podamos girar el, la cámara para que, si en dado caso estamos de ese lado, pues podamos ver en qué, en qué nivel está, en cuánta potencia tiene, en qué grupo está, en qué canal, chalala. Voy a hacer una prueba yo. Voy a utilizar estos filtros que tengo aquí para ver el color del filtro que vamos a colocar. Quiero ver si la potencia da para poder hacer uso de este flash acá. tiene que sacar el color amarillo ahora para poder montar el flash Godo, yo antes tenía entendido <risa> o la sea, vean mi ignorancia yo para montar esta madre hay otros de otros estilos que son más grandes y, y son más equipados y todo porque hay algunos que tienen un difusor aquí y aparte el que va en la parte de enfrente yo lo que hacía pues era desmontarlo para poder desmontarlo de aquí pero no de los dos box se colocan a fuerza como este está muy nuevo <risa> Esto se tiene que poder fluir poco para que se meta a precisión, a fuerza. tienen que ir a fu con fuerza aquí. Ya se lo falta abajo. Ahí está. Vamos a girar el flash tantito. Ya lo bueno es de que ya no flashea tanto la luz, sino que ya va más cerrada una sola dirección, esto es lo interesante de tener usos, vamos a utilizar estos dos. pues obviamente ya tiene también su propio difusor. ah miren este es el que les decía, creo que lo voy a dejar pues, pensé que este no lo tenía, pero es justamente este el que les estaba diciendo y este, aquí tenemos pequeñas brochitas en estos lados, Aquí se colocan justamente el que les estaba diciendo. Ya lo voy a dejar creo que así. Con este colocado para no tener que montar y desmontar a cada ratito. Y ya sea mucho más fácil. Así queda. Es el que les estaba diciendo que va uno aquí y el otro va en la parte de acá. Lo bueno de esto es que podemos dejar todos los difusores, todo ahí. Ya para no tener que estar montando, desmontando y todo esto Que ya quede todo puesto. Así quedaría. Y ya de tener la super fuerza del flash. Ya no, ya se difumina más Ya vieron? ya no destalla demasiado Y ya, y lo chido es que si sí sí se ve el color amarillo Ahora, ya como último última recomendación Para suavizar un poquito más la iluminación que tenemos Vamos a colocar el panal Bueno, yo, lo, yo le digo panal de abeja Y para que puedan verlo, ustedes mismos, ahí está este amigos míos es el panel y ayuda a que la, que la fotografía vaya más direccionada. No sabía mucho sobre el uso de esto, pero últimamente que he estado colaborando con... Capturando Emociones, pues la verdad ya supe más de la funcionalidad de este, del panel. Y así es como nosotros lo vamos a estar utilizando, porque miren... Ya no sale tan fuerte. Esto ayuda a que se... Vaya más direccional hacia un punto en específico. La iluminación, como pueden ver, si yo por ejemplo le tengo el flash aquí, obviamente la iluminación me va a dar hacia aquí, hacia este cacho, este espacio, porque justamente la iluminación ya no se está abriendo tanto, se está cerrando. ¿ya la iluminación normalmente va más abajo, ¿ya aquí y acá. No, no estoy viendo si, si me está dando en la cara, pero ya en la cara. Ya no alumbra tanto. En cambio, si llegamos a quitar este, me da en todo. Porque si sí vi el destello acá, pero bien fuerte. ¿verdad? Y ya pusimos este, y pues ya no tanto. Este lo voy a empezar a utilizar porque vi algunas fotografías que se pueden lograr con este panel. Y la verdad me encantaron, me encantó el, el estilo, la iluminación que se logró con esto. Y lo vamos a hacer algún día pronto próximamente vamos voy a hacer la prueba yo con una foto con este con este flash así sin el panel y una con el panel para que se note para que puedan ustedes ver la diferencia y vean cuál es el cambio Y pues bueno es justamente lo que les decía respecto al panal se puede notar una gran diferencia obviamente ahorita estoy utilizando de parámetros muy al azar, el flash lo utilicé a un cuarto de potencia para que podamos hacer la prueba con la mayor potencia posible Alcanza a un medio pero pues ya no la, no la bajé más Se puede notar que, que al momento de quitarle el panel la iluminación llegó hasta allá arriba, Hasta la parte de acá arriba, todo lo que está en el, en el cuadro Cambio y le puse el panel y ya no se llegó a marcar tanto lo de allá ni tanto lo de acá Porque es lo que les digo, es más puntual la iluminación y se centra más Obviamente estoy haciendo ahorita las tomas al azar para que vean la diferencia entre usar el panal o no usarlo. La verdad me quedo muy contento con este producto, quedo emocionado, quedo feliz porque pues estamos haciendo las cosas como se debe y pues lo estamos haciendo. Pues bueno hasta aquí ha sido mi video, espero que les haya servido o que si estás iniciando la fotografía y no...